¡Hola mi gente de Historias Animadas! Hoy quiero contarles una historia acerca de unos animalitos muy especiales en el planeta. Se trata de las abejas. Eh, la historia se llama Las abejas salvaron mi vida y esta historia dice así. Cuatro leñadores tenían la misión de forestar una gran cantidad de árboles, ya que por allí iban a construir una avenida principal. Tres de ellos se fueron con su hacha y uno llevaba una motosierra. Llegaron en su camioneta, hasta el bosque, cada uno bajó con su herramienta y comenzaron a talar los árboles, uno de esos árboles tenía algo especial, tenía un panal de abejas en una de sus ramas, el leñador no se dio cuenta y comenzó a cortar, cuando el tronco comenzó a inclinar se escuchó el grito, fuera abajo, y cayó muy fuerte contra el suelo, ante la caída todas las abejas se asustaron mucho. Cuando el panal golpea el suelo, explotan muchas partes. La preocupación es mayor cuando todas ven a la abeja reina que cae sobre una roca y todas las partes de su cuerpo se desprenden esparciéndose por todo el bosque gracias al fuerte viento que estaba haciendo y que se incrementó con el impacto del árbol contra el suelo. Todas las abejas gritaban por la angustia de ver lo que sucedió, tanto así que el planeta se detuvo completamente ante el dolor causado. Todos sabían que, sin las abejas, el mundo se acabaría en poco tiempo. Es por ello que las abejas zánganos tienen la vital tarea de recuperar a la reina y salen a buscar todas sus partes para reconstruirla. Fue un tiempo muy difícil para las abejas. Se fueron todos los zánganos a buscar por diversos sitios. Encontraron varias partes de ella, pero aún faltaban otras tuvieron que buscar durante varios días hasta que encontraron todas las partes de la abeja reina. Agotados, juntaron sus patas, su tórax, su abdomen, su cabeza y sus alas. Y las abejas obreras la cubrieron con miel y polen. Entre todos hicieron su danza que tiene un sonido inconfundible. Y un momento después, la abeja reina comenzó a moverse débilmente, pero ya estaba nuevamente con vida el planeta suspiró de alivio por ver la recuperación de la reina así que volvió a su movimiento normal los leñadores se descongelaron de la posición en que quedaron pero como duraron tanto tiempo sin comer sin beber nada y sin dormir se desmayaron y cayeron al suelo entre todas las abejas ayudaron a la reina a llegar a un árbol más grueso y resistente y la dejaron en una de las ramas más altas las obreras comenzaron a construir un nuevo panal para ella. Un rato después, los leñadores se despiertan muy débiles. En sus miradas se les notaba estar muy cerca de la muerte. Uno de ellos estiró su brazo apuntando con un dedo hacia algo que llamó su atención. Todos miraron en la dirección de su mano y se dieron cuenta que allí estaba la salvación para sus vidas. Afortunadamente para ellos, los pedazos del panal quedaron cerca. Con mucho esfuerzo se arrastraron hasta allí, cada uno tomó un pedazo y succionaba para sacar la dulce miel de allí. Poco a poco fueron recuperando algo de energía, y como pudieron, llegaron a su camioneta y fueron a buscar ayuda para sus agonizantes cuerpos. Ellos nunca entendieron por qué se desmayaron, pero tuvieron mucho miedo de volver a talar árboles, así que nunca más en su vida los volvieron a cortar. Cada año, los cuatro leñadores se reúnen con sus familias a sembrar árboles y a comer miel. Para recordar ese misterioso día donde por poco mueren, pero el trabajo hecho por las abejas, les salvó la vida. Espero que esta historia les haya gustado. Espero que den like a este video, que se suscriban a este canal, compartan este video si les gustó. Y escríbame en los comentarios qué les pareció esta historia. Y no siendo más, nos vemos en otro video.